Pues vamos a pasar a la primera ponencia. El programa del día, ¿crees? creo que tenéis todos un, una hoja con el programa que empieza con una ponencia de Eugenia Anatoli, eh, que yo creo que mucha gente conocerá eh, y habrá leído algunos escritos suyos sobre gatos de la calle, porque ella trabaja en Roma desde hace muchísimos años, eh, conoce muy bien la situación en Roma. Ha escrito libros sobre gatos muy conocidos y traducidos en muchos idiomas. Os lo digo por si os interesa después eh, leerlos. Y nos ha preparado una presentación sobre un poco la, la vida de los gatos urbanos, eh, su etología y, y más cosas, porque al final hemos hablado y nos quiere presentar más cosas. Eh, dejo la palabra a Eugenia, le damos la bienvenida. Estamos muy, muy, muy agradecidos de tenerla aquí. Es la primera vez que viene a hablar de gatos en España. Hay que decirle gracias en nombre de todos, que sea para nuestros, nuestros felinos que esté aquí. Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias porque esta no es la primera vez que hablo sobre gatos en España, pero sí que es la primera vez que he venido aquí. Y... Eh, eh, yo creo que es, es culpa mía eh, porque este es un gran país. Eh, gracias, Añez, gracias a Emma, a Emma y a, to a todos los de la Plataforma Gatera por brindarme esta fantástica oportunidad de poder hablar sobre un problema que o un aspecto más bien eh, que es muy importante, en este caso, eh, los gatos. Eh, se me pidió... Añez me pidió que, que en la primera parte hablase de la vida de los gatos antes de la legislación italiana que eh, eh, eh, habla de la esterilización, pero no eh, de, de, de los problemas, sino de la vida que llevaban, de la vida que llevaban antes de esta ley, cómo vivían en grupo y cómo se Relacionaban entre ellos. Por lo tanto, primero voy muy rápidamente a decir unas pocas eh, palabras. Por ejemplo, el gato, el gato sinantrópico, ¿a qué nos referimos aquí? Pues es el gato doméstico que vive en, que viven en el mismo entorno que los seres humanos. Y esta, es una, esta categoría está dividida en subcategorías que son muy importantes para nosotros. Es decir, los gatos que viven exclusivamente en, en, en un entorno doméstico, los gatos urbanos, la diferencia son los dos extremos, porque los gatos que viven exclusivamente en una casa no salen, son animales domésticos y los urbanos son aquellos que viven exclusivamente en libertad por las calles. Y también hay otra categoría que es una intermedia entre los dos, eh, donde el animal doméstico eh, vive en la casa, pero también se les permite salir fuera. Por lo tanto, eh, hay que pensar en controles sanitarios. Desde este punto de vista, eh, esa condición es importante. Otra categoría está representada por los gatos rurales. Siguen siendo animales animales domésticos, quizás, pero están en libertad. Y a veces no tienen un propietario. Y los, los gatos abandonados. El, el gato abandonado, o gato o feral, es el que ha sido domesticado, pero luego ha vuelto a, a la libertad. Entonces, ¿por qué doy, doy esta lista? Está en inglés. Porque en Italia no, no se les pone el microchip. Y esto es algo que influye nuestra gestión, porque es difícil distinguir entre las categorías y la ley marca las categorías y dice cosas distintas para cada una de ellas. Por lo tanto, estos eran gatos domésticos que son completamente distintos de los gatos silvestres. Allí tenemos el gato africano o el gato europeo y a veces no es, disti no es difícil disti distinguir entre un gato um, abandonado y un gato um, salvaje los gatos viven principalmente en Roma y son muy adaptables por ejemplo esta es una um, gata sin domesticar y estábamos filmando para la BBC y estaba ahí curioseando algunos de ellos viven en, en pueblos de pescadores y viven del pescado que los pescadores les dan y eh, comen cualquier cosa, lo comen todo, como he dicho son muy adaptables aquí tenemos por ejemplo dos gatitos, no sé si los podéis ver aquí, aquí hay uno negro y este otro y viven eh, en Irlanda, en, Car en, en Car Car Carwell, donde, donde viven, Son, eh, en Islandia, no, no, no Irlanda, perdón, Islandia, y viven en condiciones subárticas y hace unos 30 años creo que se abandonaron dos eh, parejas y ahora la colonia es de, de mil animales y viven de la caza, lo que pueden cazar, o sea que eh, pensarlo a que, que pueden ser los gatos. Y esto es solo para darnos un ejemplo de mi primer estudio cuando me licencié. Esto fue a, los, a finales de los 70, principios de los 80. Y la primera cosa que vi fue que ellos viven en grupos. No. Um, hay gente um, que diga But que hay una segregación de recursos. Eh, normalmente and, uh, los gatos están organizados um, y even, uh, aunque el, um, los territorios uh, se utilizan uh, funcionalmente, por example, ejemplo, aquí uh, hay unos edificios separando street, un jardín público de la calle y so esta zona era uh, protegida. De, de, de las personas o sea que se, se podría entrar al parque pero era una protección de los coches más que de las personas y aquí hay una fuente tenían agua y la comida se pone aquí esta era la mejor zona y esta era la zona de las hembras normalmente las hembras iban allí allí eh, parían a los animales y los criaban y la zona donde descansaban los machos era por aquí. O sea que cuando yo empecé eh, eh, trabajando con la literatura científica, se decía que los gatos eran solitarios, pero yo encontré que eran más que sociales, porque incluso se organizaban en grupos... Y tenían um, distintas funciones so, en el grupo. O sea que... Years, uh, um, Hace unos 30 años encontramos varias cosas, o sea que las características sociales de los gatos urbanos o domésticos se basan eh, principalmente en la coexistencia de varios machos y hembras en el mismo territorio que se defienden contra intrusos de la misma especie. La unidad social del grupo viene representada eh, por eh, hembras de la, fami de la misma familia del mismo grupo, de la misma manera en que lo hacen los leones. Las eh, hembras eh, tienen una buena relación, los, ma los machos se toleran, pero no tienen tan buena relación, no, no son, digamos, amistosos entre ellos. Por ejemplo, este... Es un reconocimiento típico de un adulto, esta es una hembra adulta con el rabo levantado. Esto quiere decir que tienen un comportamiento amistoso, se huelen los unos a los otros. Y los machos, entre machos, no, no vemos normalmente ese tipo de comportamiento. También observamos la colaboración entre hembras para criar a sus gatitos. También utilizan su instinto de olfato. Esto quiere decir que, por ejemplo, los miembros de un grupo eh, pueden reconocer si un olor, por ejemplo, de, de la orina eh, esparcida, pertenece a un miembro del grupo o pertenece a un macho eh, extraño. O sea que saben o se reconocen a través de sus olores. No hay eh, elección de hembras. No es verdad que las hembras se aparejan con los machos más, al, más de, al, de alto grado, no, normalmente se aparejan con aquellos que las pretenden entre los hombres, eh, entre los machos eh, y hembras, normalmente los machos son dominantes y esto es importante porque hay una moderación de la, de la agresividad entre machos y esto permite la existencia o la supervivencia del grupo. Incluso entre gatos um, abandonados o entre gatos abandonados la agresividad es mayor este es un ritual que es la forma más común de duelo aquí los gatos Creo que lo habréis visto, que, que se, se gritan el uno al otro y son muy machos, pero no se tocan. Y esta es una de las pocas, aquí es, eh, eh, vemos una de, de las luchas que he visto, de la lucha real. Y no sé, no, no podemos ver las señales de, de, de, de cicatrices de otras luchas, ¿no? En este caso. Y otra cosa interesante que encontramos es la ausencia de infanticidio por parte de los adultos en la situación urbana. En el campo es distinto y el motivo es que el sistema de aparejamiento es promiscuo. Por lo tanto, todos se aparejan con todos. Esto significa que en general la situación, por ejemplo, aquí tenemos una hembra y los machos que quieren aparejarse con ella. La mayoría de los machos se aparejan con la hembra y también hay algunos comportamientos de interferencia durante el aparejamiento. Este macho no lucha con este, se centra en la hembra y este tipo de interferencia puede resultar eh, difícil. Esto es lo que encontramos en uno de los últimos estudios que hicimos antes de la legislación italiana que he mencionado, porque eh, vimos que la, la, el éxito de la cópula no estaba relacionado a la, a la jerarquía. Teníamos que distinguir entre el éxito de la cópula y el éxito de la reproducción. La el éxito de la cópula eh, se refleja en el número de cópulas que los machos tienen y con el con, y el número de hembras y el éxito de, re, de, de la reproducción es el número de gatitos que se producen y eh, no tuvimos la oportunidad en esta ocasión de realizar un análisis del ADN por lo tanto no sabíamos muy bien quién era el padre por lo tanto los de la de, de la jerarquía más alta no eran los que más copulaban y si un, hay un comportamiento selectivo eh, tiende a tener una recompensa en términos genéticos. Si no, se va a llegar a una situación de esterilidad. Por lo tanto, los gato, gatos que im, invierten en, en estar arriba de la jerarquía tienen que luchar y tienen que tener más, eh, más hijos, porque si no, su comportamiento jerárquico va a parar. Y esto es lo que normalmente... Vimos, estos son dos gatos de jerarquía media, estaban luchando en, a través de un duel de, de, de ritual, no, no, no, no luchaban en realidad. Vemos la dimensión, este era mucho más grande y este tenía pesaba cinco kilos y medio. Eh, al, al encontrarse, hacen ruido y por un segundo amenazó a los otros machos. Y uno se fue inmediatamente, el otro intentó reaccionar, defenderse, pero estaba eh, oliendo. Cuando eh, hacen esto es que es, se sienten perdidos y muy lentamente se retira. We will see veremos, later que in a graph. lo veremos después en, en una gráfica. So lo que encontramos en el entorno rural y en el urbano, en el rural, hay poligenia. Es, es la, el, el patrón ancestral del gato silvestre, un macho que, que tiene un gran, controla un gran territorio que incluye otros pequeños eh, territorios de hembras y normalmente este macho controla las hembras. Cuando hay un intruso tienes esta lucha de uno a uno, pero en la situación urbana es la de arriba, cuando tenemos una alta densidad y por eso hay mayor promiscuidad. Tenemos también que decir que el hecho de que los machos son mayores que las hembras, la poligenia es el patrón inicial, porque como más grande eres, más competitivo eres, y entonces la selección favorece que seas eh, mayor. Tamaño. A veces, en muchas especies o especies distintas, se ha visto esta relación entre el, el rango o la jerarquía y el éxito de la reproducción. Y a veces no es así. Hay muchos motivos por el cual un gato de una jerarquía alta no puede monopolizar a todas las hembras. Uh, uh, de de desarrollamos dos hipótesis la primera fue la the, the the, fisiológica sabemos que in las hembras tienen uh, uh, una uh, ovulación many inducida y quizás hay una época de fertilidad y los gatos de mayor jerarquía saben cuál es el mejor momento de aparearse o quizás un cambio rápido del entorno debido a la influencia humana ha hecho que los machos eh, muestren eh, eh, mecanismos de competición que eran útiles anteriormente, pero que ahora ya no funcionan para ellos. Porque pensemos dos, dos gatos, dos machos que, que están luchando y la gata está al lado. Hay otros tres o cuatro que no son tan competitivos, pero que se van van a aprovechar de la situación, mientras que los dos eh, se están mostrando el uno al otro, ¿quién gana? Pero otro es el que hace la cópula. Eso pasa mucho en el entorno urbano. Por lo tanto, estos son los resultados que nos encontramos cuando finalmente tuvimos la oportunidad en el 99. Um, uh, to no era obligatorio uh, so aún esterilizarlos. Y encontramos uh, estos resultados tan interesantes uh, in en el entorno urbano. Found, nos uh, encontramos okay. con que... Uh, hay menos camadas de un padre, la mayoría tienen dos pa padres, tres, cuatro, y uno incluso uh, cinco. Uh, cinco gatitos con cinco padres distintos, porque uh, hay uh, este aparejamiento tan promiscuo, mientras que en el entorno rural la mayoría de los gatitos son de un, de un padre, algunos de dos. Y esto es constante a través de los años. This is one study, y este es un um, estudio. Ah, this is the one. We este es el gato. ¿Por eh, so, uh, qué eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, los, todos los otros eran muy, eh, muy second, violento contra esto, eh, que so, era el padre de la mayoría um, de ellos? Más, mucho más que el segundo. Y tuvimos que dejar el, el, el, el, tenemos que dejar el comportamiento, porque podríamos decir muchas cosas de, las, de cómo las hembras dan ventajas a los machos, etcétera Pero bueno, ¿por qué social? So in 1983, en, en, en 1983, 1983 David McDonald propuso, propuso la teoría de la dispersión de recursos. De dispersión de recursos. Los, los gatos no son los, la única especie oportunista, hay muchas. Por ejemplo, esto es la situación en Roma. Las gaviotas que comen de la comida que eh, han dejado los amantes de los animales para los gatos. Y este de las ratas, esto es en la India o de los estorninos. Eh, cuando hay recursos tróficos, es decir, comida y están eh, los animales se juntan. Y uh, pensemos de los ga en los gatos salvajes que normalmente viven de la caza, eh, y normalmente cazan animales pequeños, quizás un conejo, pero es difícil que muchos gatos puedan compartir un animal pequeño para comer. Por lo tanto, la comida marca la diferencia. Y ya hemos dicho que los gatos domésticos son muy adaptables y esta adaptabilidad también se, se muestra en adaptarse a estas condiciones eh, trópicas. Y pueden vivir, vivir en compañía o solos. Esta es una foto. Eh, mostrando los resultados de, de un estudio, estos gatos podían robar carne de, de, de los leones o tigres del zoo de Roma y aquí vemos gatos esperando que entren las barcas de la pesca y según la literatura, no solo en Italia los animales domésticos que proceden de la calle es decir, previamente abandonados se les alimenta demasiado y esto afecta todos los aspectos de la vida del gato no vamos a entrar en todos los detalles pero aquí Vemos cuatro colonias que estudiamos y esta es la cantidad de comida que se, se desperdicia cada día. Aquí tenemos una, una población que vive de, de, de, de carne que robaban en el zoológico. O sea que no, no, no, en este caso no se perdía demasiada comida, pero ¿por qué entonces esta gran cantidad de, de, de comida se queda ahí? Porque medimos esto, estas son las cuatro colonias, las medimos en términos de julios es decir, la energía disponible, y vimos que basándonos en la necesidad de, de cada gato, los gatos... Eh, eran sobrealimentados otro aspecto de sociabilidad es, se ve representado por las enfermedades y su transmisión por lo, por lo tanto los, los gatitos que se han criado juntos fácilmente pueden contraer enfermedades que aquellos gatos que son criados separadamente y me acuerdo que cuando no se esterilizaba a los gatos School. Esta, esta escuela materna mm, de, de, de, example, lo sabía que morían the, de rinotraquitis, por ejemplo, o sea que la probabilidad de contraer enfermedades es mucho mayor so, en estas situaciones. Por lo tanto, ahora podemos pasar a la gestión en italiana. El control demográfico de las colonias está cubierto por la ley regional y la nacional. La nacional se promulgó en 1991, la regional en 1988 y 1997 en la región de Roma y la, la última en 1997, como he dicho, y la ley establece que los gatos tienen que ser controlados a través del de, um, sistema de atrapar, esterilizar y soltar. Y esto ha representado una auténtica revolución para la gestión de gatos y también perros porque los eh, gatos eh, en libertad no pueden ser eh, sacrificados a no ser que sean peligrosos o estén muy enfermos. Un punto importante de esta ley es que los gatos eh, pueden vivir libremente, hay que esterilizarlos, a través de los servicios veterinarios públicos y los gatos urbanos que viven en libertad no se pueden separar de sus colonias, los amantes de los animales eh, Analiza, analizaron uh, están en asociaciones para proteger los animales o en asociaciones de voluntarios deberían estar registrados en un registro regional y de acuerdo con los servicios veterinarios públicos y los uh, servicios de beneficencia para animales del territorio pueden tener la asignación oficial de la gestión de una colonia de gatos pero el, el alcalde sigue siendo el responsable, es decir, es el propietario de los gatos y la eh, gestión eh, se lleva a cabo a nivel regional. Y con una parte del gobierno regional y otra del gobierno municipal. Y esto es una revolución porque se ha reconocido el estatus de gatos abandonados en el entorno urbano y después de esto los servicios públicos veterinarios han adoptado el papel del control demográfico de las colonias de gatos, sean domésticas o sean libres, y aquellas colonias que viven dentro de Roma están registradas en un servicio servicio público eh, basándose en requisitos los, por parte de los ciudadanos para una esterilización y otros problemas higiénicos en relación a la presencia de gatos. Imagino que todos vosotros habéis experimentado con esta situación. De, de, de, de, hay vecinos que viven en un bloque de pisos y se pelean, pues los gatos también lo hacen. Eh, entonces el veterinario interviene para ver cuál es el problema, si y hay una queja y, y después del registro, las colonias eh, son censadas eh, por parte de los servicios veterinarios y las, eh, los voluntarios eh, capturan a los gatos, se encargan de que sean esterilizados y los vuelven a liberar. Eh, por desgracia, no hay muchos re, eh, mucha información sobre el TNR. Eh, eh, hay un punto cualitativo y otro eh, cuantitativo. Tenemos este resultado de los últimos 10 años, después que se aprobó la ley hasta el año 2000. Aquí vemos unas cifras importantes. Estos son los gatos m, de, declarados por los ciudadanos, es decir, que se ha solicitado la esterilización y estos son los que verdaderamente se han esterilizado. Eh, It's, it's this these were chances by the, the y eh, estos eh, son estos pasan por los servicios veterinarios ahora um, hace un mes eh, des, des desde, un mes mes des, que, desde que la solicitud tiene en un mes hasta, started, hasta, la, hasta course, la esterilización pueden pasar muchas the, cosas the, the porque the a lo mejor people people la gente quiere uh, uh, uh, que because, uh, la esterilización uh, se haga gratuitamente aunque sea de su propiedad por lo tanto los gatos que salen de la, de la, la colonia, de colonia después de la esterilización. De es like um, this, hay, so hay, hay gente que uh, no uh, les to, gusta to uh, eso y esto puede so, significar so, que, um, que um, uh, no 2000, los quieren uh, presentar para, a para a esterilización. Realizamos una encuesta para ver si había un efecto y lo que encontramos fue que la tendencia parece ser una disminución del número de gatos en la colonia. De todas formas, dada la gran campaña de esterilización, eh, esperaríamos una mayor disminución de los gatos urbanos. El problema en realidad es la educación de las personas, porque aunque muchos gatos están esterilizados, eh, muchos son reintroducidos producidos en las colonias porque son abandonados, y otros, en cambio, son adoptados. En nuestra colonia, en Italia en general, hay una alta tasa de adopción, porque en muchos gastos están domesticados, o sea que es fácil. Estos son los resultados en las 133 colonias, los gatos esterilizados eran un 67%. Algunos amantes de gatos no quieren esperar y lo hacen eh, privadamente y lo pagan ellos. Los resultados. A a Hay una, a, a un porcentaje mayor de, de las colonias más grandes porque antes de la campaña las colonias eran mayores de todas formas. Y como ya he dicho, es interesante ver el efecto individualmente o sea que estudiamos un, un grupo social de gatos libres, en libertad registrado según su comportamiento antes de la esterilización cuando la, mayor, la mayoría de gatos no estaban esterilizados y después todos los gatos de la colonia estaban esterilizados y medimos los comportamientos para detectar las diferencias necesitamos Muchas observaciones porque después de la esterilización su actividad baja considerablemente. Eh, encontramos que el nivel general de actividad disminuía y esto eh, representaba un comportamiento más, más sumiso y menos agresividad y también eh, el, el no eh, orinar para marcar territorio. Un comportamiento más. Eh, el comportamiento amistoso no cambiaba, era más o menos lo mismo. Y esto es un poco raro porque. La, el, el marcar de la, de la zona perioral, es decir, la de la barbilla, eh, o sea que en resumen, y, y no sabemos por qué esto era así, pero eh, eh, las colonias eran estables y esto es muy importante porque el grupo se mantenía estable y ocupaba el mismo espacio en relación, a otros gatos otras colonias la jerarquía de los gatos no cambiaba el nivel general de, de actividad bajaba el, el esparcir la orina también bajaba y llegaba, llegamos a los objetivos el, el mal olor disminuía y este objetivo se consiguió por lo tanto las quejas de los ciudadanos bajaron y también la, la, la, las molestias por, por, por por, el, por los And gritos also, de los gatos, y los gatos están eh, también menos expuestos so, a ser atropellados. Los últimos datos que he mostrado many, important son importantes. En nuestros servicios veterinarios tenemos una oficina especial, que es la oficina urbana de higiene veterinaria, que recibe las quejas de los ciudadanos y actúa para ver cuál es el problema. Esta unidad gestiona una parte de Roma eh, con unos 600.000 ciudadanos y con 1.100 colonias de 10 a 15 gatos por colonia. De media. Una tendencia interesante que detectamos fue que en rojo eh, vemos las quejas eh, por falta de control sanitario, eh, olores o hay demasiados gatos o no queremos la comida ahí y estas quejas han bajado. In the, in the eh, a través de los años, the, in en azul vemos la, uh, las solicitudes de control de gatos, que es una cosa distinta. Y esto ha aumentado uh, y es importante porque muestra los, los cambios en la mentalidad de los ciudadanos. Y una cosa importante there, para concluir es que hay siete cada 26 solicitudes eran de una um, escuela, hospital, cuartel, sitios que son delicados, digamos. Pero lo más importante es que 24 colonias de las 26 no eran no registradas. Es decir, se alimentaban los animales pero no estaban esterilizados. Después de las quejas se esterilizaron y las quejas normalmente vienen de colonias que no están gestionadas. Cuando ya están gestionadas la situación mejora. Y por el contrario, la mayoría de quejas para el bienestar animal procedía de colonias re registradas. Es decir, hay un cambio de mentalidad. Eh, queremos a los animales pero tienen que estar bajo control para aquellas personas que no quieren a los animales y esto tiene sentido no podemos pretender que a todo el mundo les gusten los animales pero si gestionamos a los animales serán más aceptables y hay muchos ciudadanos que, quieran, que quieren que los gatos sean bien tratados esto también es importante eh, desde el año 2008 en Italia hay un decreto ministerial que, que eh, va en contra del de, eh, envenenamiento eh, de eh, animales. No se pueden utilizar eh, cosas tóxicas para que se las coman eh, en las calles. Y esto es aplicable a todos los animales. Por lo tanto, un objetivo es que cuando se esterilizan los gatos, los, la, la, la, estos programas no cubren otros animales, aunque no tenemos datos. Pero estos datos proceden de proyectos de gestión de perros y creo que esto funciona de la misma manera que para gatos, porque el año pasado fui a un congreso sobre sobre el, el control de la población de perros y entre los temas más importantes que se trataron desde luego estaba el, el control de la rabia que esto está con, muy conectado al control demográfico de los perros y he elaborado una lista que dice que dice you? tengo Suspire que me, me, me, me <laughs> no tengo ni cinco minutos, dice um, cinco minutos, the, um, City Web esta es, podemos ver que, que en todas las presentaciones, y esto es una muestra de ellas, donde todos estaban de acuerdo en decir que cuando se eh, dispara a los perros para controlar la población, nunca se llegó a un objetivo. Solo cuando había una campaña masiva de esterilización y vacunas, se podía controlar la población canina Y esto es así porque en países donde eh, no nos podemos imaginar la situación, eh, cada vez que se mataba una población de perros había otros perros que estaban a punto de rellenar el espacio que habían dejado vacío, los, los perros muertos. Esta es la plataforma canina. Estos son los perros que estudiamos, que estaban en libertad. Eh, por lo tanto, la, voy a concluir dando las gracias por vuestra atención y dando las gracias a todos los colaboradores que me han ayudado en recoger toda esta información. Muchas gracias.